Hola, este tutorial es el segundo de la serie de tutoriales del Biestable SR asíncrono. En el primer video vimos el funcionamiento y la implementación del Biestable SR asíncrono con puertas NOR. En este tutorial aprenderemos a hacer el cronograma del Biestable SR asíncrono a partir de una secuencia de entradas. Hay un tercer video en el que se ve la implementación del Biestable SR con puertas NAND. Una cosa muy importante que tenemos que saber en nuestros circuitos y especialmente en los circuitos secuenciales son los cronogramas. Los cronogramas nos indican en el tiempo cómo van cambiando las señales. Está el eje de tiempo y aquí tenemos las distintas señales de nuestro circuito. Estas son las entradas y he puesto aquí unas entradas supuestas que tendría este circuito y nosotros tenemos que calcular qué valores van a tener los estados Q y Q negado. Vamos a ver. Aquí tenemos nuestra tabla de transición de estados que nos van a ayudar a saber qué tenemos que hacer. Y esta tabla está basada en el funcionamiento que acabamos de ver. Podemos poner unas líneas en las transiciones de las entradas y esto nos va a ayudar para saber cuándo va a cambiar o cuándo puede cambiar los estados de nuestro biestable. Entonces vamos a ver esta primera parte. En esta primera parte está el set y el reset a cero. Tiene el set a cero, tiene el reset a cero qué ocurre? Que cuando el set y el reset están a 0 mantenemos el valor. Pero como no sabemos qué valor teníamos antes, pues a la salida no sabemos qué vamos a tener. Pues tendremos un 0 o un 1. Inicialmente, si tú conectas un bistable SR y no lo pones a set y a reset, pues no sabes exactamente qué valor vas a tener. Lo lógico sería resetearlo o ponerlo a 0 o a 1, y es lo que vamos a hacer aquí. Aquí vemos que el set está a 0. Y el reset está a 1. Por lo tanto, estaremos aquí en la tabla de transición de estados. Y lo que estamos haciendo es un reset. Por lo tanto, se va a guardar un 0 en el biestable y saldrá por la salida. En Q tendremos un 0. Y en Q negado tendremos un 1. En el siguiente intervalo, tenemos un 0 en el set y un 0 en el reset. Lo que nos hace mantener el estado. Si lo mantenemos, el 0 que teníamos lo vamos a mantener y por lo tanto a la salida tendremos un 0 y un 1, un 0 en Q y un 1 en Q negado. Ahora ponemos un 1 en set y un 0 en reset. Esto hace que estemos haciendo un set, ponemos a 1 y por lo tanto vamos a guardar un 1 en el estado que saldrá a la salida. Tendremos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Ahora ponemos el set a 0, el reset a 0, lo que hace es guardar el estado, pues como teníamos un 1, se va a guardar y lo tendremos a la salida. Tenemos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Aquí vemos que ponemos un 0 en el set, ponemos un 1 en el reset, lo que hace que estemos reseteando y guardamos un 0. Por lo tanto en Q tenemos un 0 y en Q negado tenemos un 1. 0 en set, 0 en reset, lo que hace es mantener el estado. Teníamos un 0, pues ese 0 se mantiene en Q y el 1 se mantiene en Q negado. Pongo un 1 en set, pongo un 0 en reset, se guarda en Q un 1, este 1 sale y tendremos un 1 en Q y un 0 en Q negado. Ahora pongo un 1 en set, pongo un 1 en reset. ¿Qué ocurre? Estoy entrando en el estado prohibido. Estoy poniendo unas entradas que no debería poner. Ahora, ¿qué ocurre? Tendré tanto Q como Q negado a 0. Esto no lo debería de tener. Pero bueno, lo he hecho y ahí se me queda. En el siguiente intervalo, pongo un 0 en set, pongo un 1 en reset. Lo que estoy haciendo es resetear. Quito la indeterminación anterior y pongo un 0 en Q y un 1 en Q negado. Ya ha salido del problema que me había metido antes. Pongo un 0 en set, 0 en reset, estoy manteniendo, pues mantengo lo que tenía. El 0 de Q se mantiene, el 1 de Q negado se mantiene. Pongo un 0 en set, pongo un 1 en reset, ya te puedes imaginar que estoy reseteando, y se mantiene el estado porque ya lo tenía en 0, pero bueno, lo he reseteado, es independiente, no pasa nada. Si hubiese tenido un 1 en Q, si hubiese pasado a 0, pero tenía un 0, pues no hace nada. He reseteado algo que ya estaba reseteado. Aquí, ¿qué pasa? Que pongo un 1 en set, un 1 en reset, y otra vez vuelvo al estado prohibido. ¿Qué me ocurre? Que voy a tener un 0 en Q y un 0 en Q negado, que ya sabemos que esto no debería ser. En el siguiente intervalo pongo un 0 en set, un 0 en reset, y estoy guardando el estado lo que pasa es que aquí entramos en la indeterminación que vimos. No sé cómo va a terminar esto y por lo tanto lo dejo con una interrogación. Porque no sé muy bien qué va a mantener porque el estado anterior era el prohibido. Así que lo dejo con interrogación. Menos mal que ahora pongo el set a 1 y el reset a 0. Por lo tanto me elimina la indeterminación. Estoy poniendo un set. Lo que hace que tenga un 1 en el estado Q. Y un cero en el estado Q negado. Con esto creo que ya he cubierto la mayoría de las posibilidades o todas. Así que vamos a acabar poniendo un set a cero. Un Reset a cero lo que hace es que mantenga y se mantiene el 1 que teníamos en el estado. Así pues, este 1 se mantiene y este 0 se mantiene. Este es el cronograma que nos ha quedado. Podemos aquí ver las zonas en las que hemos hecho un set, Estos pulsos aquí. Y que han hecho que Q se ponga a 1. Esto es asíncrono. ¿Qué significa esto? Que en cualquier instante en que yo cambie la entrada se puede modificar el estado. Aquí vemos que incluso pues eso, yo aquí he cambiado aquí el estado, lo he hecho aquí y digamos estos intervalos no son del mismo tiempo y en cualquier momento yo puedo cambiar mi set o mi reset y cambiar el estado del biestable. Eso no va a ocurrir en los biestables síncronos que veremos más adelante. Aquí son los resets. Estos son los pulsitos del reset, que hemos hecho reset. Este, por ejemplo, no está marcado porque aquí no es un reset, porque tenía el set también a 1 y este tampoco. Y esto lo que ha hecho es poner a 1 el Q negado. Por último, estos son los intervalos en que he mantenido. En esto se ha mantenido el 1 del q, aquí se ha mantenido el 0 del q o el 1 del negado. Y este de aquí es la indeterminación que se mantuvo y por lo tanto lo he dejado como interrogación. Por último, estos dos son los dos momentos en que llegamos a hacer unas entradas prohibidas en las que poníamos el Reset y el Z1. Bueno, ya terminamos este tutorial. Hemos visto un caso práctico de cómo hacer el cronograma para un estable SR asíncrono. En el siguiente tutorial veremos cómo implementar el Biestable SR asíncrono con puertas NAND. Espero que este vídeo te haya ayudado a entender mejor el bistable SR asíncrono. Gracias por ver el vídeo, espero que estés bien. Un saludo.